Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tu Bakuganes y hoy, hoy es especial Es hermoso, es divino, es genial Hoy tenemos el tercer día De la semana Tu Bakugan Battle Planet Es, ahora sí que me lo aprendí Ponemos pues, un Bakugan Bakucor, Si no saben qué es la semana Tu Bakugan Battle Planet Es, es una semana Donde pues de lunes a viernes se estarán subiendo Videos de Bakugan, de unboxing de Bakugan Battle Planet Para festejar la llegada de Bakugan Battle Planet a Latinoamérica Entonces pues nada, comencemos Antes de todo recuerden ir a Instagram a Twitter, a Facebook, a Gmail, a todas partes Y además de esto recuerden ir a Drograph Un canal muy genial de animación que estoy seguro que les va a encantar Entonces sin más, sin más palabrerías, sin más palabras Empecemos con el video Muchas gracias por el apoyo que ha tenido la semana hasta ahora La verdad que me ha encantado todos sus comentarios, todas sus cosas De verdad ha sido genial, mucho amor para todos ustedes, mucho amor Porque hoy el video es muy bueno ¿Hoy qué tenemos? Pues tenemos un Starter Set ¿Ya adivinen quién está? ¿Ah? ¿Quién está aquí? Pues primero yo, ¿no? Y segundo, Whole Geios, un Bakugan que me encanta Whole Core me parece lo más lindo del mundo Y mira, viene con un Dragonite Pyrus y una Aurelus Pegatrix. Lo cual es genial. Además de esto. Este set me encanta. Porque viene con 40 cartas. Y 6, 6 Baku Cores. Míralo. Es muy lindo. Aquí están los personajes. Y aquí dice. Start your journey to become ultimate Bakugan Master. Genial. ¿Qué más dice? Bueno la aplicación. Ya saben que si quieren aprender a jugar Bakugan Battle Planet. Dejaré el video al final. Para que vayan. Lo vean. Lo washen. Y pues nada. Se diviertan. Aquí hay más cositas. Cosas que Curiosamente ya hemos abierto Por si no han visto los videos, también los dejaré en la descripción Baku Storage y Bakugan Battle Arena Bueno, nada más, abramoslo. La caja me encanta, la caja me la voy a quedar Eso sí es cierto, vamos a ver cómo puedo abrirlo uh, Porque está bastante complicado Ah, bueno, aquí tiene cinta Vamos a coger esto así y hola señoritas Bueno, bueno, bueno, esto, esto Hay que organizarnos, hay que organizarnos Entonces voy a sacar todo lo que hay Está, bueno, el rulebook Coso de instrucciones, ahora sí que sí eh, Instrucciones que son, viene la lista Para Saber qué Bakugenes existen eh, Tres cartas personaje que no miraré Y las 40 cartas para que empiece a armar tu deck Y aquí, aquí tenemos Titan Holdcore Ultra Muy bien, seis Kor, Todos son de, ah no, todos son Pensé que todos eran puño verde pero no es tres puños verdes, un puño rojo y dos elix. ¿Qué se llaman? Ay, yo No me acuerdo cómo se llaman. Pero si quieren recordarlo, recuerden que ahí están, pues en la descripción, los videos de cómo jugar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí abajo? Pues nada, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar... A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es que me, me altero, me altero. Entonces, revisemos primero esto y luego revisamos los Bakuganes. Bien, vamos a empezar con los Bakuganes. Tenemos aquí, a ver, un Frost Striker que se llama... Te suma 1, más 300 por B, más 3, bueno, está muy bien. Más 150, más 150, más 150 y más un nivel de daño. Muy bien. 6 bakugan lindos. Aquí tengo, por cierto, pues hombre, donde guardo los Bakuganes ahora. Es aquí, entonces voy a guardarlos. Voy a quedarme con 3 porque los necesitaré para los otros Bakuganes, pero eh, voy a dejar esto acá. Bien, ahora veamos las 3 cartas personaje. Tenemos aquí las cartas personajes de Pegatrix. Aurelus, Dragonoid Pyrus y Holker Ultra, que es ellos? Wow, muy lindo. Eh, bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el libro de reglas, que este ya son las reglas más completas. Damage Step. Genial, genial, genial. Ya saben que yo las reglas ya las puse, así que vayan a verlas. Pero igual, esto esto nunca se debe votar, ¿ok? Nunca. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí esta lista. Yo ya la tenía porque me la pasaron por Twitter, pero esta lista es curioso porque es la lista del Wave 1. Es, es muy curioso, de hecho. mira los poquitos que habían. Voy a poner la imagen que yo tengo, donde ya está la wave 5 o 6, creo. Ah, mira, y aquí tenemos las instrucciones para guardar a Hulk, que la verdad vienen muy bien. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, no sé quién, quién los tuvo. Los Transformers. Los Transformers, yo lo que decía es que no miraba las instrucciones. Yo empezaba a desarmarlos eh, como... ...como iba oyendo... ...o sea... ...yo los iba desarmando... ...a medida que iba oyendo... ...qué pasaba... Nunca, ...nunca miraba las instrucciones... ...y cuando ya lo... ...sentía que estaba completo... ...miraba... ...a ver si sí si lo había hecho bien... ...o me había faltado algo... O oh, no, la verdad yo hacía eso y... y nunca los dañé, la verdad. Nunca, nunca los perdí. Bueno, ahora miremos las cartas que, bueno, esto es la locura. Amo las cartas, amo los TSG. Pero vamos a ver qué hay. A ver, Titan Hulk Ultra, Hyper Dragonoid, Inferno Wings, Hyper Pegatrix. Ah, es una carta de evolución. Dos Hyper Pegatrix, Titan Ultra, Hulk Ultra. Vamos a ver qué más hay, qué más hay. A ver, el arte es, es brutal, o sea, es brutal. No sé qué empresa lo haya hecho, pero felicitaciones. Y muchas cartas... Pues flip, ¿no? Hombre, es necesario. Bien, 40, como para que empieces a jugar, para que empieces a practicar. Voy a coger aquí también estas cartas y voy a guardarlas también en el back storage. Por cierto, necesito muy urgentemente ir a comprar forros. Forros para cartas. Lo necesito con el alma. Bien. Y ahora una vez ya abrimos eso. Que es la parte aburrida. Vamos a abrir la parte entretenida. Obvio. Todo es divertido. Es solamente un decir. Vamos a empezar con estos de acá. Voy a empezar con Pegatrix. Vamos a dejar la caja por aquí lejos. Vamos a empezar con estos dos. A ver. Saquemos los dos de una vez. Aquí están. Pegatrix y Dragonite. Me siento en navidad. Esta semana va a jugar. Es. Navidad para mí, Navidad, o sea, no puedo decirlo de otra forma, es Navidad Bien, vamos a abrir primero a Pegatrix Hermoso, hermoso, míralo, míralo, su pancita Una vez hablé con un suscriptor y me decía que no le gustaba la pancita de Pegatrix Por cierto, un saludo, men, espero que estés muy bien con tu novia Le eh, decía que no le gustaba la pancita porque queda como, como bailando, ¿sabes? Y sí, queda bailando un poco, pero ahora que lo veo es muy lindo Mira estos detalles aquí en el plástico, mira esto esto es muy lindo, 600 poder B Muy lindo, muy lindo, 600 poder B Este se debe cerrar algo así A ver, a ver, a ver, esto debe ser como la cabeza De Dragonite, debe ser así ah, Exactamente, claro, muy ingenioso Así hicieron que los cuernos fueran Automáticos, vamos a lanzarlo otra vez Como para verlo, porque yo sé que ustedes quieren Verlo y yo lo quiero ver Surgiendo Muy bien, hermoso muy lindo. Bueno, ya, ya. Luego haremos más reviews de todo esto. Pero ahora viene el turno del protagonista. No de este video, pero sí de la serie. Y es nada más y nada menos que Dragonoid. Sí, señores. Dragonoid Pyrus. Mira nomás. Ya lo tengo en Aquos, como ustedes ya saben. Vamos a abrirlo. Suena un poco sol soltera, ¿sabes? O solteras. Uff, empoderado. Empoderado, empoderamiento. Tú quieres saber que es empoderamiento. Este va a jugar ese empoderamiento. Mira, lo que lindo. No voy a morirme mucho con Dragonite porque ya lo hemos visto. Pero no puedo negar que es hermoso. Es muy lindo. 200 poder B, no es tan fuerte, la verdad. Pues en comparación a este que es 600, pues hombre, ya me irás tú. Pero no, muy lindo, muy lindo. No, no voy a concentrarme tanto en Dragonite porque ya Dragonite estaba. Entonces, pues tampoco esto. El protagonista de este video, sí que sí. Es mi hermoso, mi lindo Wholecore Helios. Míralo. Dime si no es lindo. ¿Ah? Dime si no es lindo. Vamos a cogerlo. Tiene un caucho aquí que me impide llegar a la felicidad. Es cierto, a veces la vida nos pone problemas como cauchos para conseguir lo que queremos. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Botar ese caucho y decirle hasta luego. Ya no te quiero más. Quiero ser feliz. Y tú eres un caucho que no me deja en paz. Bueno, ya me puse muy filosofal. Pero míralo, aquí está. Por Dios, es Hulkor. Aquí se liman Wow, es curioso. Aquí se liman Yo sí sabía porque hizo muchos videos de él. He visto muchos. O sea, es brutal la cantidad de videos de Hulkor que he visto. Míralo así para portada. O sea, en plan, toma, mira. Hulkor vende así ya. De una. Hermoso, hermoso. Hulkor, míralo. Ven tú. Por Dios, tengo que ver las instrucciones. Vamos a ver las instrucciones. Y vamos a ver cómo se cierra, ¿no? Porque yo también quiero saber. Es Hulkor. Primero hay que cerrar la cabeza. Ah no. Hay que mandar la cabeza hacia atrás, luego hacia abajo. Entonces debe ser como así. No, espérate, debe ser así. Luego las dos cabezas se cierran junto con esta. Eh, no, espérame, espérame, espérame. fin, después de 8 minutos, exactamente 8 minutos tratando, por fin logré cerrar a Holcore. tenía un error y es que yo pensaba que estas cabecitas estaban totalmente adentro y no, no, la verdad no, ven la forma es un poco... ¿Sabes? Hay un pequeño error ahí. Este vamos a lanzarlo porque estos Bakuganes Ultra eh, están diseñados para que salten cuando surgen, ¿no? Entonces vamos a alejar al público. Es curioso esto, miren. La forma de Holkor, a pesar de que están tan irregular en los lados, esta parte de acá, la cabeza, tiene, está ondeada. O sea, ven, ondeada toda esta parte. Y esto son guías para que cuando el Bakugan gire sea más rápido. Miren, vas, van, a ver, van a ver, van a ver. Ven, el Bakugan mantiene un mismo... No se desvía como pasemos con algunos que son muy lisos ya, wow, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso míralo y pone su sombrerito diciendo hola, Kyubo. ¿cómo están? hermosos, ¿qué fue? ¿qué fue? y tiene aquí sus cuernitos que son manuales, estos ya son pegados, wow, no, míralo hermoso, hermoso, ¿cuánto poder B tienes bebé? 300 poder B, es muy lindo y míralo, Así es hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. ¡Wow! Pues entonces miremos lo que tenemos hoy. Tenemos un hermoso Pegatrix Aurelus. Sí, señor, que llegó de sorpresa porque no sabía que un Pegatrix Aurelus, se los juro. Pensé que era como un Tortoide, que creo que se llama. Bueno, un Dragonoid Pyrus sí, señor. Ya tenemos a Nilius y a Dragonoid, entonces estamos más que armados. Hermoso, hermoso Dragonoid. Y además de eso, pues tenemos al protagonista, ¿no? Un... Holecore Core, Geos, hermoso, con 300 poder B, mira nomás, mira nomás qué preciosura de Bakugan. No, hermoso, hermoso, es que quien lo ve dice, me enamoro, me enamoro. Es curioso porque estaba mirando y Holecore es nivel 1 para cerrar, es decir, es de los más fáciles. Y me compliqué 8 minutos, o sea, ¿cómo será un Bakugan de 3 niveles? No sé, ¿de pronto y venga un Pegatrix Ultra? No lo sé, no lo sé. Eso solo lo sabremos en el progreso de la Semana Bakugan. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y espero que sigan atentos a la Semana Bakugan. Gracias por el apoyo que he tenido hasta ahora. Y ya saben, faltan dos días, dos días llenos de emoción, llenos de aventura, llenos de, de, de, de encanto. Así que nada, chicos, espero que les guste. Les, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.